Hasta ahora todos los cultivos que hemos venido a visitar han sido cultivos colectivos. Por eso hemos decidido venir a visitar este, ya que es un cultivo individual. Y además es un cultivo individual de una persona que es la primera vez que cultiva. Por eso queremos demostraros que sin muchos conocimientos y con pocos medios se puede realizar un cultivo de cannabis de calidad. Cuando no se tienen conocimiento de cannabis, lo mejor es recurrir a un asesoramiento adecuado. Por eso es muy importante evitar la labor que están realizando los grows. Un hecho muy importante es que este cannabis sin tener idea, siguiendo simplemente los consejos que le ha dado el grow de su confianza, tiene un cultivo con una calidad excelente. Podemos comprobar cómo el estado sanitario de las plantas es muy óptimo, están completamente verdes a pesar de que le quedan aproximadamente una única semana para ser cosechadas. Esto es debido a que le han sido suministrados todos los nutrientes que ha ido necesitando la planta a medida que ella los ha ido requiriendo. Cuando se cultiva por primera vez no debemos recurrir a semillas que sean muy caras y muy difíciles de cultivar. Todo lo contrario, sino que debemos de recurrir a semillas que tengan mucho tiempo en el mercado y además de eso que sean muy fáciles de cultivar y de una calidad contrastada. En este caso se han escogido una variedad de super-scank. Como todos sabéis la super -scank es una variedad que tiene muchísimos años, está muy asentada y además es muy resistente por lo que a los canabicultores que inician su periplo en este mundo del cultivo les resulta mucho más fácil obtener sus cosechas. Otro factor muy importante para los neófitos que inician su cultivo es hacerlo a partir de abonos orgánicos. Los abonos orgánicos son mucho más fáciles de manejar, además remarcan las cualidades organolépticas. Y como podemos comprobar, estas flores se han formado completamente y están resinando estupendamente. Esto quiere decir que su canavicultor, a pesar de no tener muchos conocimientos, simplemente con hacer caso de los consejos que se le han dado y hacer un buen uso de los abonos, ha tenido un estado vegetativo completamente óptimo. Y antes de despedirnos aprovechamos para aconsejar al canabicultor de este cultivo que en cultivos venideros lo que debe hacer es colocar una tarima para poner las plantas sobre ella de tal forma que pueda trabajar mucho más cómodo y al mismo tiempo recoger todos los lixiviados consecuencia del drenaje. Así como está tal cual ahora lo que hace es drenar las plantas directamente sobre el suelo lo que supone un peligro para él.